Chiguiro, capibara, Carpincho o Chihuire es un roedor de la familia de los cávidos, llamado comúnmente Capivara, Carpincho o Chihuire, es un roedor de la familia de los cabidos, es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo. Vive en las zonas terrestres de los bosques y sabanas tropicales, hasta casi los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Está relacionado con los agutíes y las cinchillas, los coipos y los cobayos. Tiene un cuerpo pesado en forma de barril y una cabeza pequeña, con un pelaje pardo rojizo en la parte superior del cuerpo, que se vuelve pardo amarillo. En su parte inferior suele encontrarse pelaje con puntos o petequias en el lomo. Puede crecer hasta 1.30 de largo y llegar a pesar 65 kilos. Presenta pies ligeramente palmeados y al igual que los puercos carece de cola y tiene 20 dientes. Sus patas posteriores son algo más largas que las anteriores. Los hocicos son romos con ojos, narinas y orejas en la parte superior de la cabeza. Las hembras son un poco más pesadas que los machos. El cuerpo carece de cola, es de forma maciza y redonda, con el tronco grueso y cuatro patas cortas. Las patas anteriores tienen cuatro dedos y las posteriores tienen tres, expuestos en manera radial. Los dedos gruesos y parecidos a pezuñas presentan unas pequeñas membranas que los unen interdigitalmente. Los capibaras consiguen una longitud de 1 a 1,30 y una altura de la espalda de 50 a 60 centímetros. Las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos. El peso medio es de 50 kilos en los machos y 61 en las hembras. Sin embargo, el peso real puede variar entre 27 y 65 kilos. El pelaje es largo y áspero, pero en algunas partes es tan fino que se puede apreciar la piel a través de él, esto hace que sean unos animales propensos a las insolaciones y para evitarlo se revuelcan en el barro para protegerse la piel del sol. La coloración va de un pardo rojizo al gris en la parte superior, mientras que la parte inferior tiene un color pardo amarillo. Algunos ejemplares tienen manchas negras en la cara en el lado exterior de las patas y en la parte trasera. La longitud del pelo va de 30 a 1,20 milímetros. Tiene una cabeza notablemente ancha y grande. En relación con los parientes más próximos al capibara, el hocico es más grande y redondeado, mientras que las narinas son pequeñas y están bastante separadas. En los ejemplares machos, la punta del hocico está calva y dotada de una prominencia correspondiente a la glándula olfativa. Las orejas son pequeñas y redondas, mientras que los ojos se encuentran situados en los lados y también son pequeños. como muchos animales que tienen un estilo de vida parcialmente acuático, los ojos, las orejas y las narinas del capincho se encuentran situados en la parte superior de la cabeza, de manera que cuando salen a respirar del agua o observar lo que les rodea, casi no sobresalen de la superficie. Su enorme área de distribución comprende casi toda Sudamérica, al este de los Andes, en las cuencas del río Orinoco, del Amazonas y del río de la Plata, cubriendo desde el este de Venezuela y la Guyana hasta Uruguay, Paraguay, en gran parte de... y el norte de Argentina, mayormente en la provincia de Corrientes. Pueden vivir en diferentes tipos de hábitat, pero muestran preferencia por algunos en concreto. Suelen encontrarse cerca de lagos, ríos, marismas o manglares. También necesitan un suelo firme para dormir, idealmente con una vegetación espesa que les sirve de protección. Para alimentarse no tienen problema en adentrarse por la sabana y herbazales. La mayor densidad de población de capibaras se encuentra en las extensas zonas Húmedas de Sudamérica, como el Pantanal o la región de los llanos del norte del continente, bañada por el río Orinoco. Vive mayoritariamente en las llanuras, pero también habitan en altitudes de hasta 1300 metros por sobre el nivel del mar. En comparación con otras especies animales de Sudamérica, los capibaras toleran bastante bien los cambios de hábitat provocados por la actividad humana y también pueden sobrevivir en zonas transformadas en plantaciones o pastos. Los carpinchos son animales principalmente crepusculares, pasan el calor del día en agujeros, en el barro o dentro de las aguas. Para dormir se esconden entre una vegetación espesa, no les hace falta ninguna cueva. En cambio, en las zonas donde son molestados por las actividades humanas, cambian y adoptan un estilo de vida nocturno. Si un carpincho advierte peligro, avisa a los demás con un ladrido corto y de inmediato todos corren trotando con una velocidad equiparable a la de un caballo a fin de ponerse a salvo en el agua. Pueden bucear y permanecer bajo el agua hasta 5 minutos y son capaces de nadar con todo el cuerpo sumergido excepto las orejas, los orificios nasales y los ojos. Charles Darwin describe así el comportamiento de esta especie. Durante el día están tendidos entre las plantas acuáticas o van tranquilamente a pasear la hierba de la llanura. Vistos desde cierta distancia, su paso y su color les hace parecerse a los cerdos, pero cuando están sentados vigilando con atención todo lo que pasa, vuelven a adquirir el aspecto de sus congéneres, los cavias y los conejos. Viven en grupos que pueden estar constituidos por una pareja y sus crías, o por un grupo más grande de ejemplares adultos. La medida de los grupos varía entre 6 y 20 animales, en algunos casos raros, se puede observar ejemplares solitarios, casi siempre machos adultos. La medida de los grupos y su estilo de vida depende de la estación del año y del hábitat. Durante la estación lluviosa se extienden por una gran región de manera que disminuye la medida del grupo. Durante esta estación comen mucho y acumulan una reserva de grasa. La cría de los recién nacidos también se produce principalmente durante la estación lluviosa. Durante la estación seca muchos ejemplares se reúnen alrededor de los ríos y lagos más grandes formando grupos más numerosos. Durante esta estación, la mortalidad es notablemente más alta, ya que aumenta el hambre y las enfermedades, y con la desaparición de las plantas, que le sirven de protección, los capivaras son más vulnerables a los ataques de los predadores. Investigadores de Venezuela indican una media de los grupos de 5.6 animales durante la estación de lluvias y de 15 a 9 en el mes de marzo, el más seco. En periodos prolongados de sequedad se pueden formar grandes grupos y hasta de 100 ejemplares que se reúnen cerca de las aguas que quedan aunque estos agrupamientos son inestables y no duran mucho. Se comunican entre ellos por medio de una variedad de vocalizaciones, entre ellos hay un sonido parecido al ronroneo de los gatos que indica su misión, un grito de alarma parecido a un ladrillo de perro, una madera de clic que expresa felicidad, silbidos estridentes y gruñidos. La dieta se compone principalmente de hierba terrestre y la complementa de vez en cuando con plantas acuáticas. A veces entran en plantaciones y se alimenta, por ejemplo de cañas de azúcar, sandías o maíz. La creencia extendida de que los peces también forman parte de la dieta de los capibaras es falsa. Tienen un aparato digestivo extremadamente eficiente que les permite subsistir con una dieta del de 75% de la cual se compone de solo entre 4 y 6 especies de plantas y después dejan de comerlas durante un tiempo permitiendo que las plantas de estas especies se recuperen antes de volver a comérselas. Los capivaras como los cobayas no pueden producir vitamina C por sí mismas de manera que han de obtenerla por medio de su alimentación. En algunos ejemplares en cautividad que habían estado evidentemente mal alimentados se ha observado casos de escorbuto. El macho es quien toma la iniciativa en la copulación ya que es él el que persigue a la hembra primero por tierra y después dentro del agua. El apareamiento tiene lugar en aguas poco profundas. Después de entre 6 y 8 rápidos empujes, el acto sexual llega a su fin. El coito se puede repetir después de un rato hasta 20 veces o bien en la misma pareja o con parejas diferentes. El aparejamiento puede tener lugar en cualquier época del año, pero la mayoría de nacimientos suelen ser en la estación lluviosa de abril a mayo en el norte de Sudamérica y en octubre al sur del continente. No construyen nidos y pueden dar a luz en cualquier sitio de su territorio. Las crías son marcadamente precoces, pesan aproximadamente 1,500 gramos al nacer, presentan un pelaje completo y con los dientes permanentes. Poco después del nacimiento, las crías son capaces de comer hierba y pasan a ser independientes después de tres o cuatro meses. Las crías forman un grupo propio dentro del grupo principal. Ambos sexos asumen la madurez sexual aproximadamente a los 22 meses de edad. Su longevidad en estado natural varía entre los 8 y 10 años, mientras que los ejemplares en cautividad pueden llegar a los 12 años. Enemigos naturales: sus depredadores naturales más importantes son félidos como jaguares, pumas o ocelotes y también los oros selváticos, las anacondas y caimanes los suelen atacar frecuentemente. A veces las crías son víctimas de aves de presa como las harpias. Los pueblos indígenas suramericanos ya las cazaban para consumir la carne procesando la piel y utilizando los dientes incisivos con fines decorativos. También tienen un papel en la mitología de estos pueblos. En las creencias tradicionales de los Yanomamis, cada recién nacido tiene un doble en forma de capibara o de tapir que le da la fuerza vital. Si el doble animal se muere también morirá la persona. Son cazadas por su piel y su carne. En las regiones del cono sur americano-riboplatense, hay cazadores profesionales conocidos como carpincheros que practican la caza del citado mamífero con fines comerciales. También son muy numerosas las personas que los cazan para uso propio y del mismo se pueden aprovechar su piel como un cuero de color marrón claro y con pequeñas manchas más claras, el cual es especialmente apreciado para la talabartería en Venezuela, Paraguay y en la Argentina para la confesión de guantes, calzado, cinturones y chaquetas de cuero. También a partir de la misma se elaboran bridas, monturas y justicas. De la grasa del capibara se extrae su aceite, el que se emplea como un medicamento de origen natural. Su carne de magra de fuerte olor y de buena calidad, con escasa grasa y presenta muy bajo contenido de colesterol. Es consumida especialmente en las llanuras de Colombia y Venezuela, donde la salan después de secarla, la ponen en escabeche y se le comen en los días de abstinencia. En Argentina, Brasil y Uruguay, la carne sirve principalmente para hacer salchichas. En Argentina hasta existen criaderos comerciales de la especie en algunas provincias del litoral fluvial. En la región de Los Llanos de Colombia y Venezuela, a causa de los múltiples usos de este animal, ya hay intentos de criar a los chigüiros similares a la experiencia argentina en granjas con fines comerciales.